Video tutorial que muestra cómo funciona EndNote Basic Compartir referencias. EndNote Basic es un gestor de referencia bibliográfica que permite crear diferentes grupos de referencia, así como compartirlos con otras personas usuarias de EndNote de cualquier institución. Para organizar y gestionar nuestro grupos de referencia, accederemos a la opción Administrar mi grupo a través de la pestaña Organizar podremos crear un nuevo grupo de referencia, cambiar el nombre, eliminarlos y compartirlos. Si queremos compartir grupos, por ejemplo, el de incendios, tan solo tendremos que marcar la casilla de verificación de compartir y hacer clic en administrar uso compartido. Vamos a empezar a compartir este grupo y se abrirá un formulario en el que introducimos las direcciones de correo electrónico de las personas con las que queremos compartir nuestro grupo de referencia. Debemos introducir las direcciones de correo que deberán de ser las mismas con las que dichas personas están registradas en NetNob. Se puede utilizar también la opción de examinar, importando un fichero de texto con todas las direcciones de correo, pero estas deberán estar separadas por coma. A continuación, seleccionamos la opción de acceso. Vamos a elegir el de lectura y escritura. De esta forma, se puede editar de forma simultánea, eliminar referencias del grupo compartido aunque eso sí, no podremos eliminarla a la de la biblioteca del propietario. Por último, pincharemos en Aplicar y cerrar la ventana. Si volvemos a la pestaña Administrar mis grupos, observamos que la carpeta Incendios aparece ahora acompañada por este icono, que es el símbolo de los grupos compartidos puede dejar de compartir en cualquier momento de marcando la casilla de verificación de compartir y podemos modificar los usuarios así como su acceso entrando en el grupo que deseemos modificar y haciendo clic en administrar uso compartido los grupos que otras personas comparten con nosotros podemos verlo en los grupos de otro usuario desde esta pestaña Vemos la información sobre el propietario, los números de referencias, el nombre del grupo, elegir si se quiere usar para Site While You Write y si se hace visible el grupo en la pestaña de mis referencias. Vamos a marcar como ejemplo el grupo de Scopus. Y nos vamos a ir a Mis referencias. Aquellos grupos que hayamos puesto como visibles se pueden ver al final debajo de grupos compartidos por otros. Por último, las referencias compartidas no se pueden copiar a la lista rápida, pero sí se pueden crear bibliografías y exportar referencias.